Fueron apresados este lunes dos hombres acusados de participar en el hecho donde resultó herido el fiscal Simeón Reyes, en medio de supuesto asalto ocurrido en esta ciudad. Se trata de Euris Jiménez, alias El Chori, y Wilfredi Ureña Calderón, alias El Chino, quienes fueron conducidos al Comando Noreste de la Policía Nacional. Al ser cuestionados, niegan la versión de los hechos. ¿Sí? Yo tuve que decir obligatoriamente que sí. ¿Por qué? Porque vean, miren, Miren para acá. Miren acá no fue a fuerza, fue, fue frente a mi casa. ¿Dónde? Fue en la calle policía... ¿Cómo fue? Vamos a caminar. Las acusaciones en tu casa que, que, decir? que yo no tengo que ver con eso. ¿Por qué tú mencionas a Gapa? ¿A quién? A Gapa. Yo no mencionaba a nadie. En tanto que se encuentra prófugo Robert Luis Tisla, alias Gapa, este acusado de participar también en el hecho.